Claro que sí, nos vamos al diván con la licenciada Carmen Sotelo. Hoy un tema en el diván de hechos reales más real imposible. Los gritos del silencio. Los gritos del silencio en el diván de la licenciada Carmen Sotelo. Todas aquellas personas que no pueden expresar con palabras lo que están sintiendo. Esas personalidades calladas. Por eso, hoy... En Hechos Reales, en el diván de la licenciada Carmen Sotelo llegan ellos, los gritos del silencio. Bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Bien, muy bien Karina, ¿y tú? Muy bien, acá, eh, tratando de escuchar algún grito, pero la verdad es tan silencioso que no lo no puedo escuchar. Bueno, hay que tratar porque cuando no escuchamos los gritos aparecen otras cuestiones que hacen que escuchemos. Eh, como primera medida eh, tenemos que hablar de los entornos. Para escuchar hay que estar predispuesto a escuchar. Hay que estar atento a escuchar. En una época... Se hablaba de las personas tímidas. ¿Te acordás? Las personas tímidas. Eh, es un tímido. tímido, sí. Es un tímido, no habla, bueno, nunca le pasa nada. Eh, lo más preocupante, si queremos pensarlo, tiene que ver con los chicos, ¿no? Esos chicos súper obedientes, súper calladitos. Estos, eh, siempre en la docencia decíamos, ese monitor, ese eh, eh, niño que nunca daba un problema. Ahí eh, estaban los chicos problemas, que requerían más atención. Yo recuerdo Carmen tener un compañero así, ¿no? Callado, tímido, decíamos, el tímido, en lo que era la, eh, la primaria, ¿no? Decíamos, sí. el tímido. De repente, ese tímido en la adolescencia fue un depresivo. Claro. Y después fue internado claro. por depresión. Fue fuerte sí. para mí. Él estaba hablando y nosotros decíamos, el tímido de la clase, ¿no? Eh... Ustedes decían el tímido de la clase, la maestra decía el chico sin problema, porque los otros eran chico problema, entonces necesitaban más atención, estaban todos los ojos puestos en los otros, y en realidad los que más atención necesitan son aquellos calladitos, esos que sufren en silencio, porque no es que no le pasa nada, no es que no sienten nada, eh, lo que es es que no pueden expresar oralmente, no pueden decir, vaya uno a saber por qué lo que es, es importante es eh, que los docentes pongan la atención en esos niños, ¿no? O sea... Eh, eh, están Porque los otros se atienden solos. Los otros hacen semejante lío en la clase que no necesitamos pedirle al docente que, que atienda. Por eso también es cierto que no puede haber cursos con 800 chicos. Claro, porque no puede un docente prestarle atención en este caso, ¿no? En este caso que hay un chico que está en silencio, que grita. ¿Esto tiene que ver con un problema de personalidad o viene por otro lado, licenciada? Mira, hay una facilitación en cuanto a la personalidad, pero eh, en general cuando estas cosas pasan eh, hay conflictos familiares. Y el chico no puede hablar. Estos conflictos familiares no siempre se trata eh, de violencia en sí, sino eh, puede ser eh, ocultamiento de una cosa, de, de diferentes situaciones en la familia donde él escucha que, o le dicen a él, o escucha que dicen no digas, esto no no se dice, esto no se comparte, esto... Y todo eso va siendo cada vez achicando más el mundo para compartir, ¿no? Entonces, hay una cierta predisposición, pero no nos olvidemos que eh, en la infancia los primeros años son significativos, ¿no? Entonces, ahí... Eh, eh, por ejemplo, cuando hay grandes discusiones, que no necesita ser la violencia física, eh. grandes discusiones en la casa, gritos, eh. los chicos no quieren comentar esas cosas. Los chicos eh, empiezan a callar y así como callan eso, callan otro, otras cosas, porque eso va redundando en otras cosas, y después, bueno, aparece la adolescencia y ahí podemos tener dos reacciones. O aquel que se revela contra todos, o aquel que eh, sufre en silencio y como vos decías, va a una depresión importante, va a una adicción porque en, el, en, en la adicción encuentra esa posibilidad de expresarse, porque no es él, es la droga. <ríe> o claro, es es una manera de, de, de disfrazar, no de tapar una situación que se viene arrastrando desde, desde chico, desde, ¿no? desde, desde la, la niñez. Ahora, eh. ¿qué importante es esto? no el, el darse cuenta a tiempo, lo decimos a veces en un montón de diagnósticos de, de, de patologías, como por ejemplo darse cuenta de una persona autista, darse cuenta de alguien que tiene un, un retraso para aprender, esto a, a temprana edad, pero a veces los gritos del silencio, como decimos nosotros, lo que está diciendo una falta de personalidad, que se está guardando todo para adentro, les cuesta a los padres darse cuenta. Porque tenemos que aprender a escuchar y a aprender a mirar. Y de repente los padres están mirando mucho más el juguete que le van a comprar que lo que el chico dice o no dice. Entonces no se trata solamente del juguete, que está muy bien que se lo compre, porque si no los chicos me van a colgar... Pero está muy bien que se lo compre, pero no es solamente el juguete. ¿no? Eh, ¿Cómo come? ¿Cómo juega? ¿Juega solo? ¿Juega con otros? ¿Con el... quién, no? ¿Y quién es el otro el que está jugando? Exacto. Ahora los... tenemos un tema, que es eh, los juegos en red. Que juegan con totalmente desconocidos en muchas oportunidades. Sí, hablar mucho con los chicos, mucho con los chicos. No, no, eh, digamos, como predecir nada, decir todo. O sea, no, ah, bueno, esto ya lo debes saber, no, no, no, no, no, no, que nos escuchen. Que hay, los chicos además los adultos también, pero los chicos tienen, tienen momentos. Y hay que aprovechar los momentos. Tienen momentos en que se puede hablar, se puede escuchar, se puede conversar y tienen momentos de que no me digas nada, no me entra nada, no me estás me estás molestando, así le digas lo que le digas. Bueno, aprovechar los momentos, aprovechar mucho los momentos. Y hay otra cosa, nos vamos de los chicos, nos vamos a los adultos mayores, que también gritan en silencio. Y entonces decimos... A lo mejor un adulto mayor que era muy comunicativo, que hablaba en la fila <ríe> mientras iba a cobrar su jubilación y demás, ahora no habla con nadie, no quiere hablar con nadie, porque no es que no puede, ¿eh? ya sabes que yo pienso que la llave la tenemos nosotros. Este... ¿Pero por qué no habla? ¿Por qué no dice? Porque, como sabe que está desvalorizado, porque es viejo, porque lo que él le puede decir de la costura, por ejemplo, te doy un ejemplo, bueno, ahora se hace de otra forma, con con la maquinita eh, eh, portátil, quiero decir, y entonces, ¿para qué va a hablar? ¿Qué va a compartir? Eh, entonces, no habla, entonces no dice, entonces no cuenta, y lo que es importante eh, era lo que decíamos, vos sabés que todo se une, lo que decíamos la otra vez, es estar en la misma sintonía, entender qué es lo que les pasa, porque es cierto, somos personas de riesgo, es cierto, tenemos que estar en casa, pero bueno, tampoco es como para que nos desechen, ¿vio? Claro, no, no, no. Yo pensaba también en esto que, que hoy te hablaba, ¿no? Digo, tanto hablar de los geriátricos. ¿Le preguntaron a ese abuelo o a esa persona mayor que está dentro del geriátrico si quiere estar en este momento ahí o se quiere ir con su familia a su casa? Porque quizás lo tenés ahí porque es más seguro. Pero le, se le consulta a él porque... Hay que estar en una situación de pandemia, lo que se escucha lejos de tus seres queridos, ¿no? Digo, sí. No, Pero no les, que no? Es en, entrar en la familia con chicos a veces, con eh, una persona de tanto riesgo, que además no está, porque una cosa es cuando una persona ya está acostumbrada a la familia, y, pero cuando no está acostumbrada a la familia, sino que está acostumbrada a estar eh, acompañado por sus eh, pares, digamos, porque la familia es la familia, pero no son sus pares, ¿eh? Momentito. El, el nieto de 17 años es un amor, es un nieto pero no tiene nada que ver con las, las ideas, la, las costumbres, nada. Entonces, insertarse en ese grupo no es fácil ni para la familia no. ni para él. Está bien, le preguntamos, ¿qué te crees que va a decir? No, yo me quiero quedar solo. ¿Y qué haces? porque en el geriátrico no, con la familia no, solo al hotel donde eso han hecho muchos Pero bueno, esto tampoco se lo puede dejar solo es una situación difícil en este grito, ¿no? En este grito de las personas mayores creo que es muy difícil tomar una decisión eh, pero bueno hay que prestar atención, como vos bien decís hay que escuchar más, estar atentos a, a la escucha de lo que está sucediendo, tanto de los chicos como de los adultos mayores. Hay gente adulta mayor que muere de depresión, que muere por una sí. angustia, o por, por sí. algo que vos pensás que es una taradez, no una cosa de sin importancia. Totalmente. Y, lo pero que para ella que... es un mundo. Pero lo que hay que hacer es ayudar a esa persona con ese tiempo. Yo te digo, eh, eh, PAMI saca por internet, eh, en, en la página de PAMI, muchos videos y muchas ideas de cómo acompañar a los adultos mayores, y algunas muy interesantes, yo te digo, yo que he sido en, hace muchos años una jugadora de generala, la generala, ¿cuánto hace que no juega la generala, Carmen? La generala, <risa> campeonato de generala barrial tenía yo. mira bueno. mira vos. Eh, bueno, a un eh, nieto se le ocurrió eh, jugar al abuelo con la generala, le mandó una generala, le explicó con Zoom... Cómo hacían para jugar a la generala y jugaron a la generala con el abuelo. Maravilloso, me encantó Bien. eso. Vamos a vamos a implementarlo, jugar a la generala acá en Mix. <risa> <risa> Pero ese tipo de cosas, por eso digo, eh, busquemos porque eh, insisto, tiene. No voy a hablar de los defectos de PAMI porque, bueno, no tenemos tiempo toda la cuarentena, pero algunas cosas, tomemos lo que sirve y algunas cosas de, estas, de estos videitos, con cómo acompañarlos eh, a los adultos mayores, son interesantes y son ideas, son ideas que Tal podemos cual. producir. Sí. Tal cual. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, la verdad que un tema muy interesante y ojalá que escuche a alguien que lo necesita, ¿no? que necesitaba esta reflexión, tanto que tenga un adulto mayor como un, un niño o un adolescente, que escuche, que tenga que escuchar, que se lleve lo que se tenga que llevar. Esa es la idea de Radio. Esa es, mi idea. Esa gracias, es la idea. Gracias, Carmen. Un Hasta beso pronto. grande.